Le digo que le doy muchas gracias a Dios, de verdad, porque Él es tan bueno, tan misericordioso, tan poderoso. Cuando llegaba la hora de la noche, sentía pánico cuando era para acostarme por lo que estaba sucediendo conmigo, de que no podía dormir, de que me daban estos ataques que me despertaban o que yo sentía que mi alma mi espíritu se iba de mi cuerpo era una sensación tan horrible tan mala que viví Este, el no poder concibir el sueño el no poder descansar mi mente estaba como aturdida eh, fue algo tremendo que viví le doy gloria y honra a Dios porque Gracias a él primeramente y a usted también que intercedió por mí en oración. este, He quedado libertada de eso y que ahora puedo descansar y dormir tranquila, que no tengo temor en la noche, no tengo terror cuando antes de dormir o cuando esté dormida. Tampoco me despierto de manera brusca como estaba haciendo, ni me despierto asombrada, ni con, el, ni con el corazón acelerado, ni nada de esto. Y me ha llenado la paz de Jehová, pues, este, y le doy gracias a Dios por todo esto, pues, que está sucediendo en mi vida.